El tercer punto que vamos a ver en este vídeo es el uso del depurador o debugger que proporciona el sistema desde la Task Window. Lo primero que debemos hacer es cargar el fichero ejecutable en memoria usando la dirección 8000, que es la dirección por defecto para ensamblar. Para poder ver la memoria tenemos dos comandos, memory y memory i, -E, con una i latina adicional. El segundo nos muestra la, la memoria como instrucciones, con su codificación en lenguaje máquina y la instrucción en lenguaje ensamblador. Mientras que el primero nos muestra el contenido de la memoria como si fuesen datos. Ambos comandos reciben una dirección inicial y opcionalmente una dirección final del rango a mostrar. El fichero ejecutable que cargamos tiene un formato ELF con unos campos de cabecera fijos. Esto hace que si cargamos el código en la dirección 8000, en la dirección 8018, vamos a tener siempre la dirección en la que está ubicado el comienzo de nuestro código, que típicamente es la dirección 8088. Ahora podemos ver nuestro código mostrando las instrucciones que hay a partir de la dirección 8088, en nuestro caso son un load register y dos interrupciones software, una para imprimir por pantalla y otra para detener la ejecución. También podemos ver la declaración de nuestro área de datos, que siempre se ubica detrás de las instrucciones y comienza con el literal pool si es que se ha utilizado. por caso, si expandimos un poco esta ventana para poder ver el contenido, vemos que en la dirección 8088 están las tres instrucciones que habíamos contemplado, esta dirección 8098, con lo cual sí se está utilizando el literal pool, y a continuación está la cadena de caracteres ASCII, que tenemos que imprimir por consola. Si nos desplazamos a la derecha vemos que la representación ASCII de esos caracteres efectivamente corresponde con la cadena o la RISCOS terminada en un carácter nulo. Ahora que hemos visto nuestro código, podemos poner un punto de ruptura o breakpoint con el comando BREAKSET en alguna instrucción que queramos, indicando la dirección de memoria en que está alojada, por ejemplo, breakset 808 c para detener la ejecución antes de la interrupción software que imprime por pantalla. Con el comando go le pedimos al depurador que empiece a ejecutar desde la dirección indicada, en nuestro caso, el comienzo del código, hasta terminar o encontrar un punto de ruptura. Si encuentra un punto de ruptura, detiene la ejecución y muestra el contenido del banco de registros. También podemos ver los valores de dicho banco de registros mediante el comando show race". Para reanudar la ejecución desde el punto de ruptura, usamos el comando CONTINUE y confirmamos el mensaje que nos aparece. En cualquier momento podemos ver qué puntos de ruptura tenemos establecidos mediante el comando BREAKLIST y eliminarlos con el comando BREAKCLEAR. Si a BREAKCLEAR le indicamos una dirección de memoria, por ejemplo de la dirección 8808 c elimina el punto de ruptura que haya alojado en esa dirección. Si no le pasamos ningún parámetro, nos pregunta si queremos eliminar directamente todos los breakpoints, lo cual podemos confirmar con la tecla Y. Por último, con el comando quit, abandonamos el depurador.